¿Alguna vez os ha pasado haciendo publicidad en Facebook, en Instagram, en Google o publicidad programática en Onyad, ¿Habéis encontrado una diferencia entre los clics de los informes y las visitas, las sesiones en vuestra cuenta de Google Analytics? Pues no os preocupéis porque si os quedáis hasta el final del vídeo vais a averiguar por qué sucede esto y cómo solucionarlo. ¡Hola a todos! Soy Javier Martínez, CEO de ONIAD y vengo a explicaros la discrepancia entre clics y visitas. Primero de todo, esto de los clics, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hacéis publicidad en Internet, ya sea en Facebook Ads, en Instagram, en Google, bien sea en SEM, bien sea en Display, quizás en YouTube, también cuando hacéis publicidad programática, que también puede ser Display, en vídeo, con ONIAD o con otros, básicamente tendréis unos informes cuando hayáis hecho los anuncios, hayáis hecho vuestras campañas, donde figurarán impresiones, clics, etcétera, etcétera. Esta información no tiene por qué corresponderse exactamente con la que llega a vuestra herramienta de medición, que puede ser Google Analytics o cualquier otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que es lo mismo un clic en un anuncio que una visita a la página web de destino. ¿Por qué? Pues porque entre medio suceden cosas. Puede haber muchas causas de esta discrepancia. En el caso de la publicidad programática, que es el caso que nos ocupa, esta discrepancia puede venir de muchos sitios distintos. Normalmente es una suma de diferentes cuestiones que al final, bueno, pues hacen que un porcentaje de los clics no lleguen a materializarse como visitas, sesiones en la página web. ¿Y cuáles son las principales causas? Por ejemplo, cuando la página web donde se está mostrando el anuncio o la aplicación móvil pone el anuncio de tal manera que puedas clicar sin querer, estás haciendo scroll, a lo mejor en el móvil, y clicas en el anuncio sin querer, lo que va a suceder es que vas a entrar a la página, pero muy rápidamente le vas a dar atrás. Entonces, a darle atrás en el navegador, la página de destino no llega a cargar. Y eso significa que, por ejemplo, Google Analytics o lo que estéis utilizando para medir, no llega a cargar y por lo tanto tendremos un clic en un banner y sin embargo la visita nunca se ha llegado a medir. Bueno, esto es bastante habitual y depende mucho de la página web. Hay medios, páginas, aplicaciones que esto lo hacen de manera habitual y no son páginas malas o poco legítimas. Grandes periódicos, prensa nacional e internacional hace sin querer que esto suceda. Por ejemplo, si entramos a el New York Times, vamos a clicar en algo, en una noticia, y mientras tanto están cargando cosas, están cargando imágenes, a veces los anuncios se mueven, aparece un anuncio donde, donde no estaba hace un milisegundo y le das con el dedo, y entonces entras. Por eso es bastante más habitual que esta discrepancia sea mayor en móviles, en dispositivos móviles, en celulares, que en, que en ordenador, en computadora. Aún así, en ambos casos puede haber, por supuesto, discrepancia de este tipo. Adicionalmente a esto, hay otra serie de posibles causas para esta discrepancia, como por ejemplo, que la configuración de Google Analytics no esté correctamente hecha, que haya redirecciones en la página web de destino, o sea, que, que hagas clic en el anuncio y luego entre a una página y hay una redirección 301, te lleva a otra página. Esas situaciones suelen hacer que se pierda la trazabilidad ¿vale? de la visita respecto al clic. Original. También puede afectar los tiempos de carga de la web. Alguien puede entrar de manera intencionada a tu página web, o sea, ve un anuncio, clica y si tu página web carga muy despacio y tardas 3, 4, 5, 6, 8 segundos en cargar, a lo mejor el usuario desiste y se va. Con lo cual tendrás un clic pero no tendrás una visita. La última razón que puede haber es que haya clics fraudulentos. Esto en principio en el mundo de la programática se Elimina en un 98% gracias a tecnología, como nosotros en Oniad, que tenemos tecnología que evita que estos clics fraudulentos lleguen a aparecer. Evita la aparición de bots, que son los que van a simular clics en tu página web. Sin embargo, pues dependiendo de la tecnología que se esté usando y quien sea el proveedor de publicidad programática, pues sí que se puede encontrar que haya clics fraudulentos. ¿no? Igual que ocurre también en Google Display, que hay muchos clics fraudulentos que hacen que los CTRs de los anuncios parezcan muy elevados, sospechosamente elevados, y cuando eso sucede es probable que lo que esté sucediendo es que no sean personas ¿no? las que están clicando. Y por último, ¿cuál sería un dato razonable? para la discrepancia entre clics y visitas. Bueno, normalmente en display, es decir, publicidad en formato banner, la discrepancia puede ir en torno del 30%. A partir de ahí podemos encontrar discrepancias mucho mayores. Yo he llegado a ver hasta el 70, incluso hasta el 90% en campañas que son muy poco segmentadas, muy agresivas y que buscan clics muy, muy baratos. Si tú vas buscando clics a pocos céntimos o pocos centavos de dólar, lo que va a suceder es que vas a encontrar también pues muchos clics involuntarios, incluso clics fraudulentos, entonces, dependiendo de cómo sea la campaña, puedes tener una discrepancia muy grande. ¿Cómo evitar la discrepancia? Bueno, la discrepancia no se puede evitar por completo, pero sí que se puede minimizar, se puede reducir. La manera de reducirla normalmente pasa por, uno, elegir los medios de manera cuidadosa, es decir, no lanzar a todo el mundo, sino que tenemos que ser selectivos, elegir una lista blanca de medios. En eso, por ejemplo, ONIAD te ayuda un montón porque hacemos curación de listas de medios para que elijas solamente los que realmente te interesan. Y además conviene ir optimizando durante el transcurso de la campaña. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cuando lleves 3, 4 5 días con tu campaña en marcha, mires tus clics en ONIAD o en tu plataforma, mires las visitas en tu página web, en Google Analytics o como sea y puedas cotejarlos de tal manera que digas, oye, en este medio, por ejemplo, pues en el marca tengo 60 clics y 50 visitas, pues este medio, perfecto y a lo mejor esta otra página web tiene 100 clics y solo tengo 10 visitas, bueno pues la voy a poner en pausa porque seguramente este medio pues no me interesa porque está perjudicando a mi discrepancia entre clics y visitas, esta es una manera de optimizarlo y conforme vayan pasando las semanas cada vez tendrás mejores datos hasta que estés en ratios de un 30 un 40% de discrepancia que es lo más normal y donde ya podemos tener en cuenta pues simplemente esta pérdida a la hora de hacer nuestras cuentas. ¿no? Dimos, bueno, pues un clic me cuesta 10 céntimos o 10 centavos con la discrepancia, pues yo cuento que una visita me cuesta 14, 15, ¿vale? Pues una cosa que es razonable, ¿no? Lo que no tiene sentido es que un clic me cueste 5 centavos y una visita me cueste 90 porque, bueno, pues tengo una discrepancia gigantesca, ¿no? Esto es un poco lo que hay que tener en cuenta para conseguir los mejores resultados. ¿Te imaginas anunciarte en los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 Bueno, espero que os haya resultado útil, que lo podáis aplicar a vuestras campañas y sobre todo nos ayudáis un montón si dais like o suscribís y nos dejáis comentarios preguntando cualquier cosa. Nosotros con lo que nos escribáis y nos preguntéis haremos nuevos vídeos para apoyar a la comunidad y que cada vez todos sepamos más sobre publicidad programática y publicidad digital. Así que hasta muy pronto y nos vemos. Adiós.